Por ejemplo, la puerta... Hola Santiago, soy Fernán Flo Te pido que te pongas a hacer tu tara Porque ya tienes hartos a tus padres Y tu hermano ya dice que debes de entrar a su cuarto Sin permiso, caso de todo lo que te digan O yo mismo te enojo y mando Nos matones a tu